En el segundo aniversario de la creación del Santuario Gaia, sus fundadores han querido homenajear al municipio que los acoge como reconocimiento por la consideración y estima que les están demostrando. La celebración se ha llevado a cabo en el centro cívico El Palmas de San Juan de las Abadesas, con la proyección del reportaje producido por TV Animalista Gaia Historias de un Santuario, seguido de un aperitivo en una sala de actos llena a rebosar con la asistencia de un centenar de personas, en su mayoría vecinas y vecinos del pueblo. Durante el acto, Ismael López ha agradecido el grado de implicación del vecindario para sacar adelante el proyecto del santuario y las facilidades que están ofreciendo los comercios con productos veganos. Sin embargo, los fundadores del santuario han reconocido la labor del voluntariado sin la cual sería imposible llevar a cabo el proyecto. Es que hemos vivido muchas experiencias, ¿no? sobre todo ya no solamente con, con los animales no humanos de, que viven en el santuario, sino con los animales humanos que, que, que donde está, de la comarca donde estamos viviendo, ¿no? como San Juan, Ogasa, Ripoy, ¿no? Pueblos que se han, que se han involucrado mucho ayudando a, al santuario ¿no? y, y gracias también a esta ayuda de, de estas personas podemos seguir salvando vidas. Es muy chulo arribar aquí y toda la gente del pueblo que está involucrada, todos los comercios, el ayuntamiento. Siempre quedamos antes a trabajar al santuario y quedamos y almorzamos a, a Salvat o a Can Costes, a Y ellos se tienen productos, ya ja tienen llet de, de soja o de avena, ya ja nos fan torradas, nos fan croissants de chocolate, nos fan coques, todo el día, o sigui, cuiden muchísimo. El ayuntamiento considera muy positiva la existencia del santuario en su territorio por la proyección exterior que se deriva y también a nivel económico, dado el incremento de visitas en la comarca del Ripollés. El santuario está ofreciendo un montón de posibilidades a los municipios y la comarca, donde pues, pues, demostrando también el món como un lloc que hemos acollido. Doncs, uh, un grup de persones que tenen un model de vida donc, uh, peculiar y i que estan lluitant i treballant per uns uh, ideals i per uns principis que crec que son admirables i que per aquellos que els desconeixien una mica o desconeixien una mica, doncs, aquestes persones i aquests projectes doncs, uh, si puguem poc a poc uh, anar sumant o anant tenent i a la vegada doncs col·laborar amb aquest projecte que deia que tenen, no? Se están apropando muchísimas personas a la comarca, y concretamente a San Juan y Ugasa, para conocer las personas que están en este proyecto muy interesante, pero a la vegada también a conocer el pueblo y la zona. Son muchos los beneficios que se está reportando y creo que se hem de sumar que en un futuro encara puguin ser molt més en todos los sentidos en todos los ámbitos. Igualmente, parte de los comerciantes y del vecindario están incorporando nuevos productos a sus negocios y adoptando cambios personales en su consideración hacia los animales. Es una, una historia que no hubiese imaginado, que, que existía en estos santuarios, y es perfecta. Creo que estamos muy bien. es una feina bien feta, feta a m'ocor que es, es lo importante con haces las feines. El cocailismo, pues, el primer que en casa, no podían menjar bien en res y a través de ellos donde se ha hecho un cambio a la pasticería que está introduciendo ya ja muchas cosas bagunas. También cambiado, començat a cambiar ja, algunos hábitos, arran de veure cosas y saber cosas, informada, enterada, algunos hábitos he cambiado. Y a demanda y gent del donde que también, claro, no sabía nuestras y encargan cosas especiales y van bueno, vaig investigar, vaig bajan, bajan fiende, rebuscán y sí, sí, ha, ja, ja, ja ha, y vaig Bachani, la gran diosa de Corea, Lisma y Y como aquí tengo un programa de radio, ellos, eh, muchas veces, ven el programa de radio. Ahí sí, ellos ven una mica de propaganda y ellos explican a la gente qué es. Es sencillamente, sí, en fin, de traer esta idea de que un vegà mete cuatro frutas de anciano, un tomate y gracias. Y eh? arruinó alguna fruta. Durante estos dos primeros años, el Santuario Gaia ha logrado salvar cerca de 200 vidas y esperan poder continuar rescatando animales de la industria alimentaria, por lo que necesitan un nuevo espacio donde acoger otros refugiados y más voluntariado para atenderlos. Ojalá que pronto podamos conseguir un terreno que podamos comprar, que sea un terreno más grande y, y podamos salvar a más vidas. Hace poco que hemos empezado con el voluntariado de larga duración, ...que son voluntarios que se quedan por tres, por tres meses... ...bueno, también damos la oportunidad de que venga por semanas... ...y la verdad es que está funcionando bastante bien... ...lo está escribiendo sí. bastante gente interesada... Por, ...y bueno, y la gente que está viniendo a ayudar... ...está ayudando de verdad, se está involucrando de verdad con el santuario... ...y gracias a ello, estamos adelantando mucho trabajo pendiente... ...que teníamos en el santuario. Y una experiencia, yo creemos que es única... ...que se puede vivir en... ...estar el día a día en un santuario... ...en contacto con, con todo el tipo de animales... La ardua tarea que se desarrolla en el santuario comienza a dar sus frutos tangibles, más allá de salvar la vida a individuos concretos, logrando que muchas personas cambien su consideración moral hacia los animales y dando esperanza en la lucha por la liberación animal. Porque son coherentes y congruentes en con toda la seva filosofía de vida. Eh? Porque, y no se imponen, no se imponen a ninguno. Ellos van a mal ejemplo. ...y al ejemplo, la gente los sigue. La actitud de las personas que están implicadas en el y Gaia es tan positiva... Eh, es este modelo, no? supongo que les fadas alegres en su día a día por la feina que hacen. Això se ha, ha transmitido de alguna manera al municipio a la comarca, y he de cabe que, que, que las personas de San Juan los están recibiendo muy bien, así m'ho fan saber, y son muchos los comercios, y son muchos también los voluntarios que volan y están eh, colaborando y trabajando eh, para ellos y a ellos, para que el su proyecto pueda ir endavant. El evento se cerró con un pastel sorpresa y el agradecimiento del voluntariado por la tarea que se hace desde Gaia, por los animales no humanos y humanos. Es posible vivir sin causar daño a ningún otro animal y que además te sientes de maravilla al hacerlo. Gracias al cambio de esas personas muchos otros animales se han salvado y muchos más se salvarán, porque cada vez son más los que abren los ojos. Y por eso es que hoy estamos aquí, para celebrar los dos primeros años de este sueño. Pero también quiero darles las gracias a Isma y Coque, en nombre de todos los voluntarios y colaboradores del santuario. Porque ellos han conseguido un grupo de personas que no se conocían con anterioridad, ahora se sientan parte de una gran familia, la familia Gaia.